Vamos a empezar con la explicación del while. Primero voy a empezar con la estructura, cómo la escribimos y cuál es su sintaxis. Y después voy a empezar a mostrar ejemplos de qué es lo que deberíamos hacer. ¿no? Nosotros aprendimos la instrucción if. La instrucción if tiene una lógica y esa lógica, si se respeta, ingresa al if. Nuestra instrucción while, la sintaxis es similar. Lo único que cambia es la palabra. Después tiene los paréntesis, la condición lógica adentro y las llaves para trabajar. El if, en este lugar, lo que va a hacer es, si llega esa llave, sigue abajo. Entonces el if va a ejecutar cualquier cosa que nosotros pongamos. Y una vez que nosotros pasamos esa línea de código, no va a volver a ejecutar esa línea de código. En cambio, el while cuando llega a este lugar, vuelve a la lógica. Eso quiere decir que vuelve a la línea 11. Una vez que llega al final de la llave, vuelve nuevamente a preguntarse por la lógica, si esa lógica da verdadero, va a trabajar igual que el if, entran en las llaves. La diferencia entre un if y un while, aparte de que el while no tiene ninguna de las estructuras de if-else, ¿no? es que cuando se termina la llave de la lógica, en el if continúa para abajo, mientras que en el while vuelve a evaluar la condición, y si la condición sigue siendo verdadera, vuelve a ejecutar el mismo código. Entonces acaba de salir el hola repetido. tantas veces como yo lo establezca a través de la lógica. Entonces, en nuestra estructura de sintaxis, nosotros tenemos que el while y el if tienen la misma estructura y cambia el comportamiento cuando llega al final de la llave. Pero la lógica nosotros tendríamos que respetar lo mismo, para que entre en el while tiene que ser algo que no es falso, para que entre en el if tiene que ser algo que no sea falso. Una vez que tenemos la sintaxis, vamos a ver en qué situaciones. Esto de sintaxis lo voy a dejar acá comentado, así después les comparto el código. En las situaciones en las cuales debemos contar o hacer una repetición, voy a utilizar... El while para no tener que crear más de una variable cuando lo que yo quiero hacer es obtener el valor y realizar algún cálculo sobre él. Otra cosa es cuando quiero guardar el valor de la variable, eso vamos a, a llegar en algún momento cuando comiencen a cursar programación 1. Pero en este caso yo lo que quiero es hacer operaciones con esos datos y no guardar todos los datos que me ingrese el usuario, sino que simplemente sacar una operación y poder devolverla. Para no tener que crear varias variables, por ejemplo, si tengo que ingresar tres edades, no voy a poner bar edad 1, bar edad 2. ¿no? Esto no lo voy a hacer porque si me dicen que yo tengo que crear o tengo que ingresar 10.000 edades, voy a tener que crear 10.000 de estas variables. Entonces, en el caso en el cual yo necesito realizar alguna operación con los números ingresados y después mostrar el resultado, la utilización del while. Por ejemplo, si yo tengo que sacar el promedio de estas tres edades, yo lo que voy a crear acá es una variable promedio edades y una variable que sea suma edades. Desde que comenzamos el curso de ingreso, nosotros le decimos siempre que separen todas sus operaciones en distintas variables, por más que puedan hacerlas en el mismo lugar. Este es un ejemplo. Si ustedes trabajan con variables definidas por cada uno de los datos que deben ingresar, a ustedes se le va a ocurrir hacer este tipo de operación todo en, un solo, en una sola operación, la suma y la división para sacar el promedio. En este caso... Yo separo, hago suma edades y después hago promedio de edades es igual a suma edades dividido 3. ¿No? Este algoritmo me permite sacar el promedio entre 3 edades. Ahora, si yo les pido 50 edades, este algoritmo ya no tiene sentido porque voy a crear 50 edades. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando... ¿Vale? utilizando el Y. Entonces, el número ingresado va a ser el número que voy a operar. Voy a tener un contador. Voy a dejar comentado. Esto que va a estar acá. Vale. Aquí queda en el comentario que... Una vez que defino el contador, yo voy asegurar de, en este caso eran tres edades, yo voy a ingresar tres números, así que voy a asegurarme de que eso suceda antes de realizar cualquier otra operación. Voy a inicializar mi contador en cero, voy a establecer mi condición del while para que ingrese la primera vez como mínimo, Y adentro del while voy a poner el cambio de la lógica para poder salir del while. ¿verdad? Que para nosotros en este caso va a ser sumarle 1 al contador. Esta estructura básica nos va a permitir realizar tres vueltas. Si yo acá pongo siempre 0 y siempre le pongo el máximo de vueltas que tiene que dar, yo sé que va a dar tres vueltas. ¿Ah? Siempre comiencen en cero, siempre pongan el máximo de vueltas. Si es del 1000 al 2000, empiecen en cero y pongan que van a ser 1000 vueltas. Estas van a ser la cantidad de vueltas que va a dar, sin importar los números que ingrese. Y por último, no se olviden de modificar la lógica. El while tiene tres partes. La primera parte, que es la parte que inicializo la variable o, mejor dicho, me aseguro el ingreso. En la segunda parte de la lógica, me aseguro el ingreso, como mínimo una vez cuando estoy dentro del de rango que quiero, de la condición que quiero. Y en la tercera parte, modifico para poder salir. Si me falta alguna de estas partes, por ejemplo, esta me falta, o oh, está mal trabajada la primera parte, no va a entrar nunca. Si está mal trabajada esta, también puede ser que no entre nunca. Y si esta no está, directamente no sale nunca y eh, se traban con el crónico. Entonces, esta parte que no tiene nada que ver con qué voy a ingresar, si voy a ingresar número, edad, nombre, la tengo que programar primero antes de empezar a programar lo que voy a pedir. Para poder trabajar y estar seguro de que esto va a dar tres vueltas. En la línea 16, yo sé que el contador va a ser igual a este número. No importa el número que ponga, acá en esta línea, el contador... va a ser igual a este valor. En este caso, 3. Pero si yo acá le pongo 30, acá va a valer 30. El contador, cuando sale del while, vale el mismo valor que está acá. Eso es porque cuando va pasando, el primer número que no es menor a 3, es 3. Por eso sale con 3. Nosotros vamos a utilizar la instrucción console, lock para poder mostrar el valor, con lo cual voy a poner console.log por todos los lugares donde salió del while con dos puntos, de acá con cateno, contador. Acá lo que voy a hacer es eh, pedir el número, número ingresado es igual al número ingresado. Ingrese el número, era, ¿no? número ingresado. Una vez que ingreso el número, lo parseo al número ingresado es igual al parseín de número ingresado. Por cada vuelta yo voy a tomar el dato, lo voy a parciar, ¿sí? recuerden parciar después de leer, y una vez que parcié, voy a sumar. ¿sí? No puedo sacar el promedio acá adentro, porque no sé cuántos números son, o no sé si es el último número, así que la cuenta del promedio... No iría acá, iría una vez que terminé de recorrer. Y acá sí lo que tendría que ir es sumando o acumulando. Y acá viene el concepto de acumulador. En nuestro caso, yo lo voy a comparar con el de contador para que entiendan los dos conceptos por separado. El contador y el acumulador necesitan ser inicializados. Porque cuando yo los escribo, lo utilizo antes de asignarle algo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. El acumulador tiene que ser igual a cero porque es una suma. Y el cero no afecta a la suma. Y acá voy a poner que el acumulador va a ser igual al acumulador más número ingresado. Acá tengo dos conceptos que son muy parecidos. Que son utilizaciones de variables. El contador, que el contador va a tener la suma de un literal, yo sé cuánto va a valer el contador. Yo puedo establecer o verificar el contador porque sé que va a ser constante el movimiento. Entonces es un contador, tiene un valor literal que se le suma. En cambio, el acumulador, como ven, es la misma estructura. Variable es igual a la variable más, y acá cambia, el contador tiene un literal mientras que su acumulador tiene un valor variable. Por lo cual, el acumulador yo no sé cuánto vale, va a valer, porque depende del ingreso del usuario. ¿Ah? Pero la utilización es similar. Son variables a las cuales se suma a sí mismo un valor. Ese valor puede ser variable, es un acumulador, o puede ser un valor literal. Vamos a ver si... Acá se va a preguntar si el contador es menor a 3. Sí. Me va a pedir que ingrese un número. Le voy a ingresar el 6. Ahora el acumulador que valía 0. En este caso, si yo no inicializo el acumulador, acá me va a decir que esto es undefined. Y un undefined más un 6 me va a dar none. Y a partir de ahí va a ser un desastre, pues lo que haga no va a servir para nada. Ahora vamos a pasar por ese error. Acá, fíjense que el contador que le voy ingresando me va cambiando. Ahora el contador dice que es 1. Hasta que no llega a la línea donde está el contador más 1, el contador va a valer 1. Acá ya vale 2. Dio dos vueltas. Nuevamente me vuelve a pedir los datos. Ahí me dice que el acumulador es 18, que el contador es 3. ¿Y el contador es menor a 3? No, porque es 3. Entonces el contador siempre va a salir con el mismo número que ingreso acá. En este caso va a ser una regla para ustedes mnemotécnica, empezar con 0 y terminar con el máximo. Ah, si le pide del 1 al 10, ustedes empiezan en el 0 y terminan en el 9. Y lo que hacen es mover hasta dónde van a ir para recorrerlo. O del 0 al 10 si quieren recorrer 10 números. O del 0 al 11 si quieren recorrer 11 números. Pero nunca van a empezar por el 1. Siempre van a empezar por el 0. ¿no? Ahora va a ser nada más que un requisito para que ustedes hagan el algoritmo. Cuando empecemos en el primer cuatrimestre, siempre van a empezar en 0. Porque sus recorridos van a empezar siempre con el número 0. Por ahora lo... Dejamos como regla mnemotécnica para que se la acuerden. Pero lo ideal es que lo utilicen. Vamos a ver qué pasa si yo no inicializo esta variable. ¿no? Ni esta variable. Bueno, la de contar la voy a dejar para que... No, ahí también, porque ahí funciona, ingresa. Como no es menor a 3, va a funcionar. Entramos, el contador es menor a 3 y no es menor a 3, no ingresa. ¿sí? Entonces vamos con el contador igual a 0. ¿sí? Sin el contador no está inicializado, ni siquiera entra el while. Y ahora vamos a ver con el contador pero sin el acumulador. Se pregunta, ingresa, ¿sí? por eso en la primera parte... Me aseguro el ingreso y en la segunda parte también. Estas dos partes combinadas son importantes para que ingrese al while si yo quiero que ingrese. O por la condición que yo quiero que ingrese. Acá le pongo 6. Para tomar el número, el número ingresado. Ahí me lo va a parciar. Y ahora el acumulador, que es undefined, undefined, más 6, me va a dar que el acumulador da none. Porque lo estoy utilizando antes de haberle asignado. Entonces, si hago undefined más 6, me da none. Por lo cual, el acumulador es necesario inicializarlo. ¿Número ingresado? No. Entonces, no lo inicializo. Pero estas dos que son necesarias inicializar, las tengo que inicializar porque si no, no va a funcionar mi algoritmo. Ahora, acumulador. Yo le voy a cambiar el nombre. Y le voy a poner suma. Porque también es un sumador. Y acá abajo voy a poner que el. No tengo promedio, así que voy a crear la barra promedio. Le voy a poner. Promedio. Es igual a suma. Dividido 3. ¿No? Y acá logré hacer esto mismo que estaba acá. Que en algunos casos, promedio de edades, ¿no? la versión 2 de esto, o la versión que a ustedes se le hubiera ocurrido directamente, es hacer promedio de edades es igual a esto. Dividido 3, ¿no? Es lo que hicieron en algunos ejercicios de la primera parte. Hacer todo en el mismo o hacer un alert con todo esto. Y nosotros le decíamos que es imposible hacer esto en un algoritmo real porque si tenemos que sacar promedio no sabemos de cuántos son. Entonces no podemos hacer, eh, eh, tenemos 10 números, no podemos hacer número 1 más número 2 más número 3 porque no los vamos a tener. Entonces es casi Imposible encontrar en, en, en un algoritmo grande algo que se pueda hacer así. ¿no? Primero se saca la suma y después se saca el promedio. ¿no? Y eso se refleja acá en estos ejercicios donde tengo que tener la suma por un lado. Si el promedio lo saco en este lugar, estoy haciendo la cuenta de promedio tres veces, cuando la cuenta de promedio se debería hacer una vez. Y si esto lo hago tres mil veces... Esta cuenta de promedio la voy a estar haciendo 3.000 veces y la tengo que hacer una sola vez. Y otra cosa para darnos cuenta también de esto es que este número que está acá es este mismo que está acá. Siempre va a ser esa cantidad. Y si nosotros sabemos que el contador siempre termina con el número de vueltas, porque lo empecé en cero, si solo empiezo en 1 y esto lo pongo en 4, me va a dar 3 vueltas, pero voy a terminar con el 4. Si yo sigo esas reglas, acá pongo que el promedio es la suma dividido el contador de veces que di vuelta, y esto me va a dar el promedio. Logré hacer el mismo algoritmo que tenía acá abajo con tres edades, la única diferencia es que esto ahora, sin tocar más que este número, me puedan dar para 3, para 30, para 300, para 3.000, bueno, ahí no tengo que meterle al micro. Pero hasta ahí, ¿no? Yo tengo un algoritmo que me permite dar la cantidad de vueltas que yo quiera y me da el promedio. Y mi algoritmo lo único que cambia es este número. Logré el mismo algoritmo con el mismo resultado que este, que era para 3, pero ahora este está estandarizado y me sirve para hacer la cantidad de vueltas que yo quiera. Esta es una de las utilizaciones del while. Lo vamos a comentar. El while como nos permite iterar también lo podemos utilizar en situaciones, por ejemplo, ¿no? en, el, en el ingreso de un password. Entonces, yo voy a crear la variable clave, voy a pedir la variable clave, Y para poder verificar que esta clave es correcta, lo primero que van a hacer ustedes, que son conocedores del IF, unos expertos en el IF, es poner un IF. Si clave es distinta a clave, clave secreta, entonces le vamos a informar el error en el mismo PROM para pedir la clave de vuelta. Y acá tenemos el if. Si acá le erra de vuelta, y yo le tengo que hacer la misma pregunta de vuelta. Y acá adentro le tengo que poner error 2, reingrese clave. Y si se equivoca acá nuevamente, ya otra vez. Si es la clave, por ahí en la tercera vez... Y hasta el algoritmo lo podría hacer. ¿No? Medio que esta validación funciona. ¿No? Esta es la tercera vez. Si la clave no está bien, le pido. ¿Ah? Ahora, cuando la clave está bien, yo tengo que hacer algo ¿no? que tendría que ver qué es. ¿Ah? Acá la clave va a ir acá, va a salir, va a salir y va a mostrar. Ahora, si yo lo que no lo que no quiero es tener un límite. ¿no? Primero que este código puede llegar a funcionar para tres veces, pero está mal. ¿no? Si yo quiero darle oportunidades infinitas o el cliente está en un proceso donde yo tengo que pedirle un dato para poder continuar. ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes se equivocan con la clave de GitHub cuando están subiendo un repositorio. ¿Qué es lo que tendría que hacer Github? Darle otra oportunidad. ¿no? Y así hasta que ustedes ingresen una clave correcta. Si ustedes ingresan una clave incorrecta, le vuelve a decir que no se pudo ingresar la clave. Entonces, ese mismo comportamiento nosotros lo vamos a respetar acá con igual. En vez de tener esto que está mal. lo que voy a usar es la misma lógica. Este misma, esta misma estructura que estaba acá, yo la voy a utilizar para validar, pero en vez de ser un if, pongo un while. Mientras la clave sea distinta a la clave secreta, mostrarle esto. Este número va a salir de acá, Acá le voy a poner ingrese porque es el primer mensaje. Clave error. Entonces acá, yo hasta que no me ingrese una clave correcta, que es la clave secreta, no le voy a mostrar el mensaje bienvenido. Por lo cual, la lógica que ustedes usarían para verificar algo es la misma. Lo que cambia es que no van a utilizar if, sino que van a utilizar while. El while nos va a permitir pedir esto hasta que esto coincida con esto. Este ejemplo de la clave es un dato que ustedes van a pedir para poder salir del while es el mismo concepto que nosotros vamos a hacer para pedir n cantidad de números. ¿No? Cuando yo no sé la cantidad de números que van a hacer, no tengo este 10, yo puedo hacer este mismo algoritmo, pero para pedir n cantidad de números. Entonces, a partir de este, en el cual yo lo que estoy verificando es el valor de una variable para que pueda salir, ¿no? lo voy a utilizar para hacer el mismo ejercicio de abajo, pero con cantidad n de números ingresados. Tenía este número ingresado, tenía el contador, tenía el while, y el contador que iba incrementando ahora el contador yo lo voy a utilizar para contar pero no para la lógica porque no sé cuántos números son son n cantidad de números entonces en este caso yo le tengo que preguntar por algún valor ¿no? entonces lo primero que voy a hacer es la primera parte ya el contador deja de ser parte de la lógica y me pongo que respuesta es igual a S. Y acá pongo primer parte, me aseguro el ingreso. La segunda parte, donde me aseguro el ingreso, tendría que ser de respuesta igual, igual a S. ¿Ah? Esta línea y esta línea sirven para asegurarme de ingresar. Si es S y abajo me pregunto, ¿che es S? Va a entrar la primera vez. Me estoy asegurando de que ingrese. Ahora me falta la tercera parte, la que. Modifico el valor para salir. Bueno, eso lo tendría que hacer abajo, acá. Y mi tercer parte para salir es respuesta igual a prom s para continuar. Y ahí cambió. Como ven, tengo las tres partes del while, la primera, la segunda y la tercera, siempre en los while. Fíjense, en este teníamos la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. ¿Ah? Los while tienen que tener esas partes para poder asegurarme de que voy a salir o de que voy a entrar cuando se cumpla la lógica. En cada uno de los while que nosotros hacemos, siempre vamos a tener esas partes. Pueden estar representadas por un contador que va a tener que ser modificado o puede ser dada por alguna pregunta. Que yo trabaje con preguntas no quiere decir que no voy a usar contador o que yo use contador no quiere decir que va a estar limitando la cantidad. ¿Ah? Son dos herramientas que yo combinadas las puedo utilizar para repetir infinitas veces mi while hasta que el cliente quiera, o tener una cantidad estipulada de vueltas a las cuales yo cuando salga de, de este while, sepa que este contador dio 10 vueltas porque siempre va a dar 10 vueltas. ¿Ah? Como ven, la utilización después para sacar el promedio es exactamente igual porque yo cuando salgo de acá sé que el contador tiene la cantidad de vueltas sin importar cuántas fueron. Así fue, una o mil, el contador va a tener ese número guardado. Después de estos ejercicios, vamos a ver el do while, ¿no? que voy a hacer algunos cambios en esto para que funcione con do while. Este es un while con respuesta si quiero hacer, vamos a empezar por este de la clave si lo quiero hacer con un do while a para hacerlo con un do while lo que tengo que hacer es, fíjense ¿eh? es casi mágico, copio esto lo saco de acá La diferencia que va a haber con el do while es que lo que vamos a tener acá adentro, eh, acá afuera, perdón, va a estar repetido adentro y se va a ejecutar siempre esto como mínimo una vez. Entonces, nuestro código se obviaría esta línea y ahora tenemos en el do while el código, que donde estaba el while le ponemos el do, se termina con punto y coma, y adentro le ponemos la lógica. Cada uno de los ejercicios, este pasaría a ser lo mismo, acá pasaría a ser un do, acá el while, la, la lógica y el punto y coma, y esta respuesta igual a S no necesitaría tenerla, ya que primero se va a preguntar antes de pasar por el while. Entonces, el do while es exactamente lo mismo que el while, la única diferencia es que en vez de tenerlo a esto acá, esto lo va a tener abajo y acá va a tener un do. Cualquiera de las dos instrucciones que usen van a servir. Nosotros vamos a corregir las dos por igual. La diferencia entre una y otra es que el while puede no ejecutarse nunca, mientras que el do while se va a ejecutar como mínimo una vez.